Oh Señor, nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra y tu gloria por encima de los cielos. Hasta boca de niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios y confunden a enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo de Adán para que cuides de él? Un poco inferior a un Dios lo hiciste, y coronaste de gloria y esplendor has hecho que domine las obras de tus manos tú lo has puesto todo bajo sus pies ovejas y bueyes por donde quiera y también los animales silvestres aves del cielo y peces del mar, y cuanto surcan las sendas del océano. Oh Señor, Dios nuestro, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Amén.